no está tomado de ningún movimiento estelar no. eh, pasemos a la próxima ¿la cerraron a la tumba o se puede ver en este momento? en este momento es difícil acceder antes es, es se difícil. podía visitar antes se podía visitar ahora por cuestiones así de... protección de protección es muy difícil acceder sí. eh, yo estuve ahí en Paneje y estaba cerrado ¿no? ah, podía no podía bueno, aquí esta, esta de acá arriba es la, la tumba la, es pesadísima, además es gigante. Y este es eh, Alberto Ruz, contento con su... <risa> bueno, eh, perdón, volvete un toque al anterior. Eh, este personaje, Alberto Ruz, eh, era comunista, ateo, científico. Eh, declaró que cuando él abrió la tumba eh, sintió algo muy místico, como que una emanación de, de inteligencia lo atravesaba y era liberada hacia, hacia el resto del planeta. Ahora sí, pasamos, pasamos a la próxima. Un año después aparece eh, el tema del ADN y de los anillos de bananas. Es como que en el 1953 se, se descubre que, bueno, que que el ADN se ordena con este código que explicaba Isabel de, de las letritas, y que guanina, timina, adenina se combinan en grupos de tres para formar eh, los aminoácidos. A, además, un, un comentario, que los aminoácidos son 20, los aminoácidos esenciales, eh, justo como, como el número de, de sellos en el sol. Y, además, ese mismo año se, se descubre la existencia de los anillos de Van Allen, que son los anillos de radiación del planeta Tierra, eh, que están como a, no sé bien, eh, 20.000 kilómetros de altura, no sé bien el número. En millas son como 10.000 millas. Eh, esto es como el campo electromagnético de la Tierra. Aquí se almacena la energía que viene del sol y de la galaxia eh, en, en el cinturón exterior este, en este cinturón gris se almacenan los electrones que vienen desde el sol el sol eh, imagínense ¿no? que el sol en proporciones como así y la tierra es un puntito entonces la, esa energía solar, esa radiación solar tiene cargas eléctricas que se almacenan en, en la parte exterior de, de estos anillos las, las cargas más livianas que son los electrones, eh, que para los que conocen un poco, eh, el electrón eh, viene a ser como la, casi la partícula más pequeña de materia que hay, ¿no? casi, y tiene una carga negativa. Y en el cinturón interno se almacenan los protones, que son más pesados y son de carga positiva. Entonces, aquí, eh, bueno, y esto es un poco un gráfico que, que ilustra eso. Eh, lo que estamos hablando, un poco, es como que está este sistema que siempre tiene que ver con positivo y negativo, con Xin yang eh, derecha-izquierda, hombre-mujer, eh, oriente-occidente, ¿no? Está siempre presente este, esta polaridad. Que en el Zolkin también vemos como reflejado en, en los portales de activación. Este señor es José Argüelles. Encontré una foto muy espectacular de él, sí. así le, le colocamos ahí el planeta Tierra. Este, en 1970 él era profesor de la historia del arte y cuenta que un año antes, en, en 1969, eh, se conmovió muchísimo cuando vio al planeta por televisión cuando fue la misión a la luna que no sabemos si fue real o no pero que el planeta por televisión salió este, se conmovió tanto que el ang... se dio como que percibió que la especie humana estaba alcanzando un nuevo estadio que donde íbamos a empezar a darnos cuenta de que somos un organismo planetario eh, el hecho de ver a nuestro propio planeta reflejado, hoy en día por ahí ya es más común para nosotros, pero hace 40 años me imagino que habrá sido algo bien impactante para la gente. Este, el hecho de ver la Tierra desde afuera y darse cuenta de que estamos ahí, como un puntito azul en el espacio. En, bueno, es mismo también en el año 1953, que José eh, estuvo en México, él es nacido de padre mexicano, nació en Estados Unidos, pero su padre es mexicano. Y en la pirámide de Teotihuacán, en las ruinas mayas, él sintió como una visión una y sintió como que... sintió cosas como muy trascendentales y... sintió que su misión de vida era decodificar y descifrar los códigos de los mayas y llevar adelante como una gran misión, sintió. Y, y fue consecuente con esa con esa experiencia y en sus años de estudio paralelamente iba iba adquiriendo información, estudiando todo acerca como de, de los códigos de los mayas además estudiando el I Ching, estudiando la cultura tibetana bueno, después se hizo profesor de historia del arte y comenzó a estudiar las culturas de todo el planeta este, visto desde hoy en día, parece como que él, él iba siendo como guiado, preparado para llevar adelante una visión eh, particular Next. En 1982 publica La Tierra en Ascenso Subtitulado Un tratado sobre las leyes que gobiernan los sistemas enteros Estos son algunos de los gráficos que trae el libro Es un libro que eh, yo ya lo leí como cinco veces eh, Es increíble la visión que está plasmada en este libro Es como es un libro único eh, en donde se transmite una visión de lo que significa la Tierra vista desde la óptica de, de, de la galaxia y del cosmos como un sistema entero en donde hay un proceso sucediendo en donde hay un entramado en donde hay un tejido que, que no es fortuito que no es eh, azaroso eh, vamos a ver algunas de las de las imágenes que, que aparecen en este libro. El libro comienza hablando un poco acerca del significado de la geromancia eh, que incluye, por ejemplo, la, en las ciencias eh, como orientales, por ejemplo, esta es una brújula de Feng Shui, es donde la ciencia está unida con, con el arte y con el espíritu, en, en el conocimiento intuitivo, el conocimiento que se va obteniendo, porque uno dice, ¿cómo? ¿Cómo obtuvieron los mayas el Tzolkin? Es un tipo de conocimiento diferente, no es algo eh, con que se ve en un microscopio. Yo si veo en un microscopio no voy a ver el Tzolkin. Se, se trae de, de otra manera este conocimiento, se transmite, se trae por intuición y a través de, de transmisiones que se van realizando. Eh, esto es interesante un poco porque para abordar toda esta temática del Tzolkin, y para entender bien qué es lo que está sucediendo y hacia dónde vamos, es importante entender que el abordaje a esta información es desde otro lugar del que conocemos. No es eh, una información que nosotros podamos adaptar a nuestro sistema de conocimiento. No es eh, 2 más 2 igual 4. Entonces yo digo, ah bueno esto sí, porque es como lo que yo conozco esta es una información a la que se nos invita a abordar de una forma inocente y abierta como, como un conocimiento nuevo como si fuéramos un planeta bebé tratando de eh, entender que hay seres mayores que hay inteligencias que ya estaban en el lugar en el que nosotros estamos naciendo de hecho eh, nuestro sol es una estrella bebé es una estrella muy jovencita y la Tierra es una manifestación de la inteligencia solar eh, nosotros como, como estrella que incluye al, al Sol y a todo nuestro sistema solar estamos naciendo a un orden galáctico en donde ya hay una inteligencia eh, y esto es algo de lo que nos muestran los legados mayas como de que hay un, un nivel de inteligencia que quizás está ya observándonos y viendo a ver si podemos tomar las elecciones correctas para crecer eh, sanamente. Next. Estas son algunas de las ilustraciones que, que aparecen en la introducción de la Tierra en ascenso. Eh, cuando se habla de geomancia, siempre se, se está hablando de un sistema en donde